Buenas tardes, estamos aquí en la bodega del Cantinero Presentaros este plato de temporada Son unas anclas de monte Con pluma ibérica de jabú de 5 j Reducción de Pedro Jiménez Puré de patatas Con un huevo trufado y un crujiente de paleolina. Algo único Y de temporada Ay, en el patio de los sueños. Guitarra llora conmigo, guitarra rige conmigo Eres mi fiel compañera cuando yo estoy contigo